Me encuentro con este Shanghai fashion week justo aquí enfrente de mí están todas las personas saliendo como en un tipo de evento y se me hizo interesante porque hay una carrera de hecho ahí en la universidad donde estoy trabajando que le llaman cultural technology no es mucho que ver con fashion pero a veces a ellos les encargan como organizar este tipo de eventos que sean híbridos entonces hay eventos y también hacen como material digital en donde por ejemplo, diferentes tipos de prendas, las pueden poner en pantalla e incluso se pueden hacer las compras directamente a través de los diferentes proveedores que ellos tienen. Entonces, está ya como que todo eh, combinado para hacer ese tipo de Fashion Show con lo que son las compras y las ventas aquí en línea. Directamente lo que ves en, eh, en el evento de Fashion Show es lo que estás comprando ahí. Este es el evento que les digo. Fashion Week. Que de hecho, no es el lugar como que principal hay varias personas que vienen aquí a mostrar sus diferentes modelos. Hay algunas personas que son bastante reconocidas en la industria de moda en China últimamente. Y sobre todo en Shanghai, o sea, en ciudades grandes por ejemplo aquí en Shanghai, en Beijing, pues también lo hacen bastante. Pero ven, aquí todo el mundo está esperando. A ver, me voy a acercar, a ver tenemos suerte que salga alguien. También este rollo de tecnología digital. Porque pues haces las compras de los productos que muestran ellos directamente y bueno pues vamos a ver qué tal ah ver, ahí tenemos las fotos <risas> ah ajá. bueno pues ya oh hi. hello hello hello thank you thank you, thank you. bueno pues ya me están tomando las fotos niña niña ah ¿Cómo? ¿Indo? ¿Indo? No es Ah, Dichita. Mucho, mucho. Músico. Sí, músico, sí, músico. Sí. Dame, dame. Bueno, pues ya me agarraron aquí para prueba de fotos porque estamos en el Fashion Show. Pero pues yo vengo de pan, o sea que la verdad no veo por qué me tomen fotos, Solo que por curiosos. Bueno, estamos aquí en el evento este de Fashion Show Week en Shanghai. Y ven ahí. Eh, está interesante porque la gente viene caminando y puede hacer las compras directamente en las plataformas que ellos lo están poniendo y de hecho esto está muchas veces organizado por estudiantes Pues ya estoy aquí en la otra esquina de lo que es el Shanghai Fashion Week aquí en las calles, muy casualmente aquí en la, en la zona del centro de Shanghai oigan aquí justo enfrente es donde están saliendo las personas que vienen eh, de demostrar pues los últimos estilos al grito de la moda como dirían y está interesante porque ves de todo tipo la verdad, ves también no solamente personas locales chinas sino también bastantes extranjeros que los contratan por ese tipo de eventos o bueno ya tal vez ya muchos de ellos también tienen como que carrera hecha